Quise perder Pero te perdí Te perdí la fe Desde que te vi Quisiera saber Si piensas en mí Porque yo no No te dejo de querer Aún sigo teniendo este temor Aún sigo queriendo de tu amor Aún sigo sentado aunque anochece Aún sigo esperando a que regreses me sigo sin entender tus motivos Por mucho tiempo me he sentido tan perdido Y te justifique siendo subjetivo Muero lento por la rapidez con la que te has ido No sabes el tamaño del vacío que hay en mí No sonrías desde hace casi un año Solo aprendí a vivir sin Sentí ti Mientras veía caer las hojas de otoño, otoño. No te quise Puedo entenderte, pero ¿cómo es posible que nos dejaste a nuestra suerte? Qué poco insensible. Te vi a lo lejos y quise acercarme, pero alguien más corrió a abrazarte y me sentí tan invisible. Desde entonces ya no busco tus respuestas, ya no me pregunto porque nunca me contestas. No acepto tus razones y sigo sin entender cómo pudiste hacernos esto y dejarnos para después porque te vi tan feliz, pero eras si nosotros, llevas una nueva vida y nos dejaste sin aire.